Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Hoy we have, hoy, we hoy. have, hoy we <laughs> hoy. have, I was going to, to do it on Spanish, but no, this bit in English. <laughs> Today we have a suggestion from a wonderful person who follows Lightspeed Spanish, but I think I'm going to destroy his name. Again. He, tend to what do you do mean that. again? You tend to destroy people's names All or right. tell them they're male, female or All whatever. All right. Okay. Or, I'm going to have to pronounce it in Spanish. Ojed Nomar. Let me see. You do it. You do it. I don't know how you pronounce the the G. Is it G or is it Ojed Nomar? It, it could G either be Ojed no Ojed That would be nice, wouldn't it? Ojed Nomar. That's English. Ojed Nomar. Ojed Nomar. Okay. That would be Spanish. Is Spanish you fine? Oh, yeah. I mean, that would cause yeah, that wouldn't cause a Spanish person any problem at all, really, no, would it? No, no. I mean, we could read it right. It would be wrong for sure because <laughs> it doesn't sound good, but. Oh, hey. O It's different. O Okay, so um, we're dealing with a, a, an interesting, ambiguous Spanish sentence. That's what we're deal with. And this is 50 advanced. We've reached 50, can you believe? We've just done 10 advanced. It's You've incredible. reached more than 50. <laughs> Sometimes I could really go off you, Cynthia. In front of everybody. Okay. Bien, entonces. 52, 53. I said. 57 this year. Okay, chicos. Entonces. But you look. You look 56 on. You? Thank you. Yeah, I'm still 56. <laughs> you yeah, look. You're already in deep water. The water can <laughs> well, start heating up. That's to, to get you back from uh, last time. That's true. When you said you're not too old And to learn something. Uh, new. <laughs> ah, so I thought I said la venganza. La venganza. La venganza de la venganza una mujer se sirve en un plato frío. Bueno. No, pues, la, sí. no, la venganza es un plato que se sirve frío. Ah. ¿Ya? Yeah? ¿Sí? Mm. Pues eso. Vengeance is mine, saith the Lord. Cuidado, eh, cuidado. <risa> Me está amenazando con Dios. <risa> sí, Dios. Te está vigilando, ¿vale? Así que... Perdona a Dios. Cuidado. Eh, we haven't even started yet. So, so, ambiguous Spanish sentences. Nos vemos en la segunda parte. Oh, this is the intro. <laughs> this is the intro. Nos vemos the intro. en la segunda parte. Ok. Ok. Entonces, lo que dice O.J. O.J. Just call him O. O. Vale, lo que o. dice O. Eh, o dice esto o, o. otro. Vale. Eh, Tienen vídeos. O tenéis vídeos. Sobre la ambigüedad con la frase. Como. O oh", es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Sí. Le compré un carro a Carmen. Ah, o Un vale. coche. Vamos a ir de un coche. Un coche, vale. sí, sí, Le sí, compré sí, sí. un coche a Carmen. Sí, pueden ser dos cosas. Aquí, aquí. tenemos la situación. Si es para Carmen el, sí. car el coche, o si ella lo está vendiendo sí. o lo ha vendido. ¿no? Sí, sí. Le alquilé una habitación a Juana. Vale, entonces vamos entonces, a. Sí, puede ser. Sí, le, le compré un coche a Carmen. Sí. Puede ser. Puede ser, yo compré un coche. Y se lo di a Carmen uh -huh. o puede, regalo, ¿no? claro O puede ser que Carmen Esté vendiendo un coche Y yo Se lo compré Vale, entonces si, si yo Si yo entrara ¿vale? sí. y, y, y te dijera Mira, le, le compré un coche a Carmen Sí ¿Qué entenderías tú? Vale, lo, prim vista? lo primero que entendería es que Tú has comprado un coche para Carmen. Para. A no ser que tú y yo sepamos que Carmen vende coches. Si tú y yo sabemos que Carmen se dedica a vender coches sí. y tú me dices, le he comprado un coche a Carmen, yo entonces pensaría que has comprado un coche de los de Carmen. Ajá. Vale. ¿Sí? sí. Entonces, ¿cómo, qué pregunta podrías hacer para aclarar, aclararlo? Yo entro y digo, le he comprado un coche a Carmen. ¿Qué pregunta tendrías que hacer para aclararlo? Eh, pues, a ver, podrías cambiar la preposición. Pues, ¿qué coche has comprado de Carmen? No, pero, pero saber si, si he comprado un coche de Carmen o si le he dado un regalo a Carmen. Que... Pues, pues ya está. ¿De Carmen o para Carmen? Ah, esa es la pregunta, ¿no? Claro, cambias cambias el, la preposición. Ajá. Entonces, ¿Es un para coche aclararlo? de Carmen o es un coche para Carmen? Vale, sí. Pero, Típicamente, pero... no hay confusión en, en esas eh, frases. no hay, hay muy pocas frases que tengan... Esa confusión, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Pues visto? le alquilé una habitación a María. Ah. Sí. Y entonces, ¿podría. para ella o de ella? Claro, ¿no? todo eso de le mm, algo a alguien. Eh, de, bueno, depende del verbo, pero podría ser las dos maneras. O sí. para esa persona o de esa persona. ¿Sí? Sí, ah. Eh, pero claro normalmente sería lo más obvio. Claro, y, pero si hay, hay duda tienes que preguntar. Que o, claro, no. si, si hay duda podrías volver a hacer la, frase, la pregunta de otra manera, como, has, co ¿has comprado un coche de Carmen? ¿Has dicho? ¿O le has comprado un coche a Carmen? Ajá. ¿O para Carmen? Para. Para sí. Carmen. Entonces... Y cuidado, si tú usas para, no vas a usar le. Le... Co um, goes. Le... Va con A. Siempre. Sí, he comprado, lea, lea, lea. ¿no? Sí. He comprado un coche para Carmen. Ya está, ahí no hay problema. O no. le he comprado un coche a Carmen. Sí. O he comprado un coche de Carmen. O de, de Carmen. los de Carmen. Si sí, Carmen sí. tiene varios coches. Entonces, si, si habéis notado, Cintia ha dicho le he comprado un coche a Carmen. Sí. Pero con para y con de no hay le ¿vale? No. Le va con A, solamente. Le Entonces, a. no es correcto decir le he comprado un coche para Carmen. No, no va, no. no va, ¿no? Está prohibido. Sí, es le con A. Bajo la como ley. le, como decir, le dije a María, le dije a. Sí. Pero eso de le a es muy, muy común aquí en España. Por ejemplo, yo y, y estoy pensando en Greg, no sé si Greg va a ver este vídeo, pero ah, es he tenido conversaciones con Greg sobre este tema, ¿no? Y, y Greg me, me dijo, y esa frase, le he limpiado la casa a Carmen. Uh -huh. Uh -huh. En vez de decir, he limpiado la casa para Carmen, o he limpiado la casa de Carmen. Le he limpiado la casa a Carmen para mí es... Has ido a la casa de Carmen y has limpiado su casa. Sí. Es que no hay confusión, pero no, no es una estructura que usemos nosotros. A ver, ¿qué, ¿qué dirías en inglés? He limpiado la casa de Carmen. ¿Sí? He limpiado la casa de Carmen también es Que correcto. también, pero no iríamos a... a sí, le he limpiado le, la le casa. de he limpiado la casa a Carmen. No es... Sí, es una estructura muy común en, en español. Ajá. Sí, le, con el le. Le he... Sí, muy común. O con te, da igual, con, con cualquier otro pronombre. Ajá. Te he limpiado la casa. Sí. ¿Sí? Ajá. En Ajá. vez de he limpiado tu casa. También he limpiado tu casa, es correcto, pero te he limpiado la casa, también es correcto. A ti, uh -huh. ti si sí. quieres más énfasis. Te he limpiado la casa, a ti. I've cleaned sí. your house. Ajá. Sí, eso sería el énfasis, el Ajá. a ti. Pero sí, es que hay varias formas de hacer una frase así en español. En inglés, quizá esté más limitado, ¿no? Sí. Menos formas, menos confusión también. Menos confusión. Pero también cuando hablamos en español, al principio estamos convirtiendo la frase de inglés. Así que no solemos usar estructuras así. Claro. Claro, realmente eh, las personas que usan esa estructura, extra, personas extranjeras, digo, no, no personas eh, hispanoparlantes, las personas extranjeras que usan la estructura de le, le he comprado un coche a María, tienen un muy buen nivel de español, sí. porque no es, no es una estructura común, es una estructura que adquieres cuando has pasado mucho tiempo, eh, o en un país hispanohablante, o tienes amigos hispanohablantes o una pareja hispanohablante y sí. copias la forma natural de hablar de las personas claro. y no traduces directamente del inglés uh -huh. ¿sí? uh -huh. cuando traduces del inglés eh, normalmente copias una, estru una estructura más similar a la estructura inglesa sí. que cuando estás con gente de ese país que ya tienes una forma de hablar más natural uh -huh. las dos se entienden las dos son correctas eh, pero una eh, se usa a lo mejor más que la otra o es una más natural que la otra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces es, es, es otro nivel de español. Claro, es... Pero perfectamente pero no... puedes usar eh, Limpiado la casa de carne. Claro, pero no hay, a okay. ver, no hay, no hay problemas. To, todo en la vida son niveles. Sí. Sí. Ajá. Depende de qué nivel. Eh, quieras tener de español también o, o qué nivel puedas tener de español hay gente que no puede viajar o no tiene amigos hispanohablantes o algo claro. Le, lo importante es saber comunicarse eso es lo más eso. importante si puedes comunicarte que la gente perfecto. te entienda que la gente te entienda y tú entiendas a la gente sí. vale y que haya eh, menos confusión posible sí. Sí, sí, sí. después que quieres hablar como una persona más nativa, ahí es cuando ya entras en, en este juego de aprender cómo habla la gente realmente ¿vale? ¿Cómo, lo, cómo, cómo se expresa esa gente ¿vale? Y eso también depende de cada país, en cada país la gente se expresa de manera diferente Aunque tengan el mismo vocabulario, uh -huh. se expresan de manera diferente, hay expresiones diferentes Lo mismo en Inglaterra, no se expresan igual que en Escocia o que en Estados Unidos, que en Nueva Zelanda, tienen formas de hablar diferentes. Claro. Aunque sea sí. el mismo idioma. Sí. Pero yo puedo aprender inglés y comunicarme con cualquier persona que hable inglés. ¿Sí? Uh -huh. es, y eso es lo, lo, eso es lo principal, la comunicación. Sí. sí. Ajá. Ajá. Después ya. Eh, ser entendido, ¿no? Ser entendido, que te entiendan, eh, entender. Sí. Eso. ¿Vale? Y después, que, que te encanta el español y quieres hablar con una persona nativa y quieres tener eh, el factor de, wow, esa persona habla muy bien español. Sí, el wow factor. El wow, ¿no? De, uf, tú has pasado mucho tiempo aquí en España. O ahí es cuando aprendes estas estructuras. Sí. Pues en, mi, en mi opinión, claro. Pues muy Todo bien, Cintia. Muchas gracias. A ti. And now a word from our sponsors <laughs> now uh, nobody has offered nobody has offered well, one man has but then he didn't right oh. nobody's offered to do a voiceover and now a word from our sponsors that's all you have to do okay in America well you can do a Geordie um sponsor you could do a Geordie sponsor no award <laughs> from war sponsors okay you didn't start with a uh, uh, your man. Man. your man your man, <laughs> your man. <laughs> No, man. No, man, you're gonna like this, man. Okay. <laughs> uh, we've been talking about pronouns. Uh, this book is chocker with them. This book takes you through all the different kinds of pronouns and, and obviously a big, very important part of the book is dealing with le and how le is used and all of the the tricky bits like the la-la rule and the... the um, Is this an exchange verb? Is this an information verb? All of that's in here. And that will help you to use the pronouns properly. The pronouns are, are, are really tricky because the the, the we words, yeah? The we words. The we words, yeah. Just a wee word. And um, they're the ones that catch us out quite often. We, we can have the whole sentence there and we think, oh, where, where am I going to put the pronoun? This book will sort you out. The information's down in the, in the information, down where the information stays in that, Information one. part. Yeah. Yeah. Just not, below. not inflammation. <laughs> information. Okay, uh, English. You could be easy You could easily get out mixed up. Couldn't. And when you said, uh, what was the word that you said once? Oh, it was. It sounded like something else, and you had to put it in slow motion. Oh yeah, and I had said it. Yeah, but it, o it was. Okay, I really? can't remember what it was now, but I put it in slow motion. <laughs> Lately, I have noticed that. It's like opossum or something like that. I can't remember what it was now, but platypus, yeah, something like platypus. Platypus, platypus. Uh, yeah. past participle. Past participle. <laughs> That's what it was. Somebody made a comment and said the platypus thing was hilarious, and I was like, Yeah, was yeah, it? yeah. What was it? it was, uh, and I said the past participle. <laughs> participle. It was the, it was the plural and said, of that. you said <laughs> you said <laughs> you said past participles, but it only like past. <laughs> platypus. <laughs> That's true. Well, you never liked visual names. I've, no, I've, I've noticed, <laughs> so I've noticed the lately, just lately, the last few, oh, little, God. few days, just a few days, <laughs> that what what I have in my mind and then what comes out of my mouth sometimes different. And Cynthia said, you said, well, I don't know what word I said the other day. <laughs> you said... El, el más allá. La okay. más allá. Right? And I, and I said, <laughs> el más allá. And, but it sounded like I said, la más allá. But oh, I said, el más allá. I know, so you said... Instead of dos, you said Dios. Oh, that's right, yeah. In the jokes that I was telling. And... and, and el I hijo... Oh, what was it? Something dos. Eh, el padre de, dio, uh, el de padre Dios. De, el padre de Dios. Do you know what? I, I, I've got such a close relationship that it just, it just comes out of my mouth. I can't stop it. I was like padre de Dios. Padre de Dios. <laughs> and he was... Padre de dos. Yeah. Padre de dos. How do you say padre de dos? father father of, father, of two. father of two father yeah. of two so, so the same then yeah I'm a father of two father of two yeah, uh -huh. yeah. Muy bien. okay okay so there you are then and um, there you are they have it and uh, please keep sending in in your comments uh, send uh, ask for certain subject also the the um, email is always in the information on the video so if you want to do an official request send an email much easier for me as well and i don't miss them yes we get because a lot sometimes of in the comments we miss them all it's like a few days old or yeah. a week old yeah. so email yes yes yeah. okay chicos pues eso es todo nos vamos y nos vemos hasta luego adiós